Hola amigas y amigos del rincongráfico.com y bienvenidos a este nuevo video tutorial. Para el día de hoy les explicaré cómo crear el efecto diorama maqueta o en inglés tilt Shift, el cual nos permite crear o recrear el efecto óptico de una imagen pequeña tomada con un lente el que, que produce muy poca profundidad de campo. Por eso está... está este efecto visual eh, lo que hace es desenfocar la parte de arriba y de abajo de la imagen como la que observan en pantalla nada más queda un poco enfocado la parte central de la imagen esto lo vamos a realizar con, con photoshop utilizando un solo filtro y la herramienta de marco de selección empecemos voy a devolver hacia atrás y lo que tengo es una imagen normal, tomada desde un, una altura media. En este caso voy a tomar la herramienta de, de marco de selección o de marco rectangular. La tomo y en desvanecerlo voy a decir que sea 30 píxeles y activo de una vez la opción de añadir selección en este caso la imagen tiene un tamaño de 1500 por 557 577 píxeles de altura mientras más ancha o más alta es la imagen más grande es la imagen el desvanecimiento lo tenemos que hacer a una mayor cantidad lo que voy a hacer es hacer una selección más o menos así y luego voy a hacer otra de este tipo acá y ahí me quedo. El desvanecimiento lo hacemos para que el borde entre, la, entre el campo seleccionado y lo que no está seleccionado no se note tanto. Luego de haber hecho esto le voy a decir menú filtro y desde el menú filtro le voy a decir desenfocar y le voy a decir desenfoque de lente lo que hacemos simplemente es jugar con los valores de radio la idea no es no exagerar tanto sino hacerlo hasta hasta que quede en un punto que parezca el efecto real podemos jugar con los valores de curvatura de hoja de rotación como ustedes quieran y simplemente ahí está le damos ok y luego selección de seleccionar y ahí está de manera fácil y sencilla por ejemplo en esta imagen hice lo mismo observen que es muy fácil de esta manera podemos lograr el efecto de diorama o maqueta o el tilt shift en, en inglés de manera fácil sin ningún problema utilizando cosas muy básicas